Perfecto. Le damos muy buenos días de jueves a Verónica Peláez Ella es directora de Cultura y Turismo en la Municipalidad de Aguilares Verónica, bienvenida, buena jornada de jueves Carlos y Eva, te saludamos, ¿cómo estás? Hola Carlos y Eva, ¿cómo están? Buen día, un saludo a toda la audiencia de ustedes Y, este, y bueno, acá estamos este, Ya trabajando a full para, para alargar esta noche con, con los cursos infantiles Que sí, nos, bueno. nos, con, nos corresponde esta noche de jueves ¡Qué lindo! Contanos un poquito más, eh, Vero, ¿cómo van a ser estos sí. cursos infantiles? A ver, eh, hoy comenzamos los días jueves, nosotros, bueno, ya es tradición que los cursos infantiles que tienen una magnitud eh, semejante, eh, eh, parecida, digamos, a, a los cursos provinciales, eh, pero realmente se mueve muchísima gente y son muchísimos los chicos que, que asisten con sus padres eh, comienza a las 21 horas eh, en el mismo corsódromo de los corsos provinciales, con dos cuadras menos, son 600 metros. El corso provincial es de 800 metros, eh, sobre Avenida Mitre. Es a las 21 horas, como les decía, y bueno, la entrada es totalmente libre y gratuita, hay tribunas. Eh, donde pueden ir a, a ver a los chicos pasar, abrimos el corso con un rey momo más pequeño que, que el que creamos para, para los cortos provinciales. Qué tremendo, ¿eh? porque la verdad que nos ponemos a pensar de cuánta gente está esperando este momento, ¿no? Y, y más en este en esta, en momento donde hemos salido de, de, de la pandemia y el año pasado nosotros sí hemos hecho cursos pero con otra con otro tipo de, de modalidad y hemos lo hemos llamado teatro de revista uh -huh. entonces las comparsas han podido mostrar su, sus creaciones y sus bailes pero arriba de un escenario no tipo, tipo teatro de revista y se eligió a la reina provincial de, de los cursos Ciudad Aguilares. este pero bueno este año que deja su su reinado va a poder transitar por el corso cosa que no hice el año pasado bien pero además cómo nace esta iniciativa de hacer un corso especial para los más chicos en realidad es de hace años no eh, los cursos provinciales tienen 46 años cumplen 46 años este año es la, la edición número 46 y los cursos infantiles llevan eh, alrededor de 15 años este, la verdad que, que surge porque es como un semillero, ¿no es cierto?, eh, que se fue dando de manera natural, eh, cuando en un momento se dijo, bueno, a ver, eh... y los chicos también quieren participar, y no podíamos mezclar adultos con, con niños, pensábamos que, este, que lo ideal era que ellos tengan su pasada de manera... Eh, eh, nada con todos los niños este, en una sola pasada y, y, y se vivencia de otra manera, no de otra forma y bueno, así se fue dando y lo seguimos haciéndose el día de hoy cada vez un poquito más organizados y más profesional eh, bueno, por eso hoy sale el rey momo por primera vez sale un rey momo infantil eh, antes no salía, por ejemplo entonces vamos ayornándonos a los tiempos y, y, y poniéndole cositas nuevas. Eh, nosotros en, en los cursos provinciales sacamos un Rey Momo que va en una carroza muy grande y está creada con, con manos municipales, con personal de la dirección que está a mi cargo, que son licenciados en arte, nosotros tenemos tres licenciados en arte y, y bueno, en la creación de este Rey Momo lleva por lo menos un mes y medio de, de trabajo eh, y es de, de una magnitud importante y tiene movimientos mueve mueve cabeza mueve brazos y tira agua por por sus manos wow. hacia la gente mm. que está en las tribunas no qué este, lindo <risa> bueno sí la está verdad muy bueno y además este. está genial esta división que, que marcabas, Vero, porque eh, sí. así los chicos también son protagonistas en su fiesta, en su corso, Les da más sí. eh, amplitud para los temas de lo que es, cómo van a representar la comparsa, los trajes, la temática del año. Y creo que está buenísimo también a lo largo de todos estos años de 15 años darle lugar eh, a los chicos que se merecen, ¿no? Porque si no es como que pobrecitos siempre quedan superdicados a que sea algo sí. familiar. Uh -huh. Sí, aparte el hecho de que los niños vayan con los adultos, eh, es como vos decís, pierde un poco ¿no? de connotación y, y, y no se lucen tanto los niños y más que los grandes tienen sus bailes y su desplazamiento por por la pista eh, y no queremos que tengan ningún tipo de, de tropiezo ni, ni vos dice que, que los chicos por ahí, este, y lo, bueno, los grandes también no no no, no sería lo, lo ideal, ¿no es cierto?, Así que, bueno, nada, eh, hoy largamos con los cursos infantiles y seguimos el jueves siguiente también, de la semana que viene, que es el 2 de febrero, y eh, lo que sería mañana viernes 27 y sábado 28 y el viernes 3 y sábado 4 eh, los cursos provinciales. Estos cursos eh, de adultos ya eh, comienzan a las 10 de la mañana, somos muy puntuales. ...en la largada, uh -huh. porque los cursos de Aguilares tienen una característica, que son competitivos. Uh -huh. Entonces, compiten seis comparsas que son de acá, de esta ciudad, eh, y tienen un mínimo de participantes, hay un reglamento que venimos eh, manejando con, con las comparsas, esto lo, lo trabajamos en conjunto, eh, inclusive con las comparsas, este, y bueno, eh, en base a ese reglamento que tiene que ver con la cantidad de participantes que tiene un mínimo de 60, imagínate que hay comparsas que traen 150 personas, uh -huh. más o menos. Este, aparte la, la batucada que acompaña a la o las batucadas que acompañan a, a cada comparsa. Eh, tienen entonces una base de personas, de cantidad de personas, eh, el tiempo del desplazamiento en la pista, porque, bueno, también controlamos eso. Eh, el tema de la bebida alcohólica, de que no entren con bebidas alcohólicas los bailarines. Eh, bueno, son muchos ítems que uno va controlando y después está el jurado, eso es en la parte organizativa, eso lo controlamos nosotros desde la organización. Y después tenemos el jurado, eh, que el jurado, gracias a Dios, no lo conocemos nosotros, no no depende de la dirección, y está en diferentes espacios del cortódromo, eh, y ellos van viendo en realidad la, la, temáticas como, eh, como el, la forma en que se desplazan, el baile, eh, cómo están caracterizados, el maquillaje, bueno, una serie de cosas que el jurado va... a puntuando y al final del en el cierre de los cursos se hace la, la evaluación, se hace el, el la apertura de sobres porque estos sobres quedan sellados este y se hace la apertura y bueno, se conocen los ganadores Bien. Eh, estos cursos tienen una característica también eh, especial que son desde que está la señora intendente Elia Mancilla son cero alcohol y eso nos ha demostrado realmente que, que nos permite vivenciar de otra manera las fiestas populares en la ciudad. No solamente lo vivimos en los corzos, sino toda fiesta que nosotros hacemos acá en Aguilares es cero alcohol. Y realmente hemos notado una gran diferencia en el comportamiento de, de los asistentes y, y más familias que que transitan estas fiestas. Estamos uh -huh. hablando de la fiesta nacional de la caña de azúcar, por ejemplo, y en este caso los corsos entre otras fiestas más, más pequeñas. Claro. Pero hemos visto como la gente vivencia de otra manera y las familias concurren eh, mucho más con sus niños y se disfruta entre todos. ¿no? ¿Va a haber eh, va a eh, haber premios para para los corsos, ¿Va a haber algún premiado? Sí, por supuesto. Bien. Por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, termino de contarte sí. otra característica, que tenemos este, espacios para personas con discapacidad. Eh, esto es muy importante porque es un curso donde es totalmente inclusivo y pueden disfrutarlo todo Esos espacios están eh, para que puedan ver y, y ver pasar todas las comparsas este, en un lugar espectacular, las personas con discapacidad acompañados por un por una acompañante, valga la redundancia. Eh, y son libres y gratuitos, entrada libre. Y uh -huh. Con respecto a lo que vos me preguntabas, si hay premios, sí, siempre hay premios, pero yo creo que hay premios desde antes también, porque nosotros cuando um, comenzó a ser intendente eh, empezamos a hacer eh, los preparativos de los cursos, eh, dándole en el mes de noviembre más o menos un viaje a corrientes a cada una de las comparsas, a los dueños de comparsas y una ayuda importante ayuda eh, para que ellos puedan producir sus sus este, atuendos y, y su desplazamiento en pista entonces ellos todos los eh, noviembre de cada año eh, desde la dirección se organiza el viaje a corrientes eh, en una combi se los acompaña y, y y vamos de compras, <ríe> si Vamos de compras en pedrerías, en plumas, en telas, todo lo que necesite cada una de las compas. Sí. Eso eso ya es algo muy importante para ellos. Eh, inclusive hemos ido a capacitarnos a corrientes, este, hemos estado en el Ministerio de Turismo, nos han atendido bárbaro y, y nos han atendido también las agrupaciones eh, de los corzos, tanto barriales como provinciales que tienen corrientes que son impresionante la organización eh, así es como comenzamos la preparación y finalizamos sí con un premio el premio al primer, segundo y tercer puesto son premios todos en efectivo eh, y después el la mejor batucada también así que bueno, y elegimos la reina provincial de los Cosas, no eh, que les cuento un dato interesante sí. el año pasado primer eh, corso después de pandemia en la temática como yo les comenté de teatro revista eh, la reina provincial de los corsos salió elegida una médica eh, y bueno la verdad que que, que es muy significativo no uh -huh. sí sí sí sí, sí, sí, sí, sí. Esto, esto también marca lo que significa cómo se trabajan Aguilares con respecto a los corsos que es la inclusión a todos los sectores sí todos sí sí sí y el hecho de, de, de bueno de que los médicos hayan estado tan tanto tanto tiempo no una metidos en, uh -huh. en el en el tema pandemia bueno eh, esa Martina Gallardo este, quiso dedicar un poquito de, de alegría eh, eh, al finalizar todo todo este, este drama que hemos vivido y, y bueno salió ganadora la verdad una bellísima mujer y este y bueno esa es a quien nos representa y quien cederá los atributos en febrero a, a la próxima reina bien bien bueno estaremos atentos entonces vero porque la verdad que es maravilloso sí. todo lo que va a ocurrir y todo lo que genera porque también genera visita turismo gastronomía eh, hay duda. un hay un movimiento de gente que va específicamente a disfrutar de los carnavales así que bueno la verdad que nos pone muy feliz que estemos dentro todo de esa pandemia un poco más alejado y que podamos disfrutarlo todos Sí, sin duda, sin duda, eh, la industria del turismo cultural es muy importante y, y Aguilares en eso realmente el turismo cultural hace capote y, y, y bueno, esperamos la visita, eh, pensando en años anteriores, uh -huh. alrededor de mil personas eh, en estos dos fines de semana. Increíble. Vero, te agradecemos muchísimo sí. tu tiempo y tu paso por el 7 Radio Tucumán. Por favor, están invitados cuando quieran, así que no tienen más que llamarme y los vamos a recibir con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.